Estamos junto a Fernando Guerrero, artista plástico de Catamayo Loja, hoy aquí en el Cantón Azogues, eh, miembro fundador de la Escuela Municipal de Artes Plásticas Cantera del Cantón Azogues. Estimado maestro Fernando, buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad Realmente estos espacios de, de difusión de los artistas hacia la colectividad hacen falta ¿no? para que de alguna manera la colectividad conozca digamos, quiénes somos y cuál es nuestro trabajo. Realmente una felicitación a ustedes. Realmente es, es, es digno de aplaudir que este tipo de, de, de eventos se, se los haga ¿no? como, como parte de la difusión de la memoria colectiva de, de, de las personas. Gracias maestro Fernando. Creo que eh, esta vocación mía viene desde de mi abuelito, entonces eh, por parte de mi, de mi mamá. Él era tallador de, de imágenes, era imaginero. Entonces, tallaba niños, virgencitas, entonces creo que desde ahí nace la, la, la, la aptitud, digamos, el gen, digamos, de, de ser artista, porque además de, de ser eh, pintor también me gusta mucho la escultura Y Yo seguí físico-matemático en el colegio. Botista. Entonces ya como que no me gustaba mucho la física ni las matemáticas, me gustaba más el arte. Entonces ahí hubo una experiencia también de, de que yo ya sabía que existía en Cuenca la escuela de bellas artes. Entonces yo eh, reunía dinero de los, de los fiambres ¿no? y me iba a Cuenca con el uniforme, no me iba al colegio. No <risa> me iba al colegio, y me iba a la, a, a la escuelita de Bellas Artes. Y sabía yo estar viendo de la ventana lo que pintan. Los estudiantes que, que pertenecían allá, pues, iban Y era constante, constante esta, esta cuestión que, inclusive, hasta me descuidé de los, de los estudios. ¿no? Entonces, por ahí, me descubrieron de, de mis ranclas, de que no estaba en el colegio, fueron averiguar entonces, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿qué haces en estos tiempos? Uh -huh. Entonces yo les dije, bueno, yo me a ir allá a la escuela de Vélez Basta. yo quiero graduarme aquí en el colegio y enseguida entrar allá a la universidad. Pues aquí es nosotros eh, tuvimos la oportunidad de que se nos dé, se nos abran puertas, se nos abran caminos, no entonces eh, presentamos proyectos nosotros, entonces un proyecto que yo yo lo hice, lo, lo presenté fue el proyecto muralístico uh -huh. o sea, de hacer murales de, de, de apropiarnos de espacios de la ciudad para hacer pintura mural, pero no solamente aquí, sino viajar también a las parroquias. Ese era el objetivo también, no hacer murales allá. Entonces, como yo era prácticamente solo, entonces um, tratamos de vincular a, algunos, a algunas personas de allá también, de, de otras áreas que eran medio hábiles, entonces con ellos íbamos a un lado, a otro lado, haciendo arte, luego ya. Se, se, se presenta otro proyecto acá también de, de, de, de generar espacios para que los artistas, a través de las exposiciones de arte, eh, se hagan a, se exposiciones acá, digamos, entonces, invitar a los artistas, de, de, principalmente acá del Cantón, luego de la provincia. Entonces se crea, se crea un presupuesto para hacer la, la sala de exposiciones del municipio. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros Hemos hecho exposiciones a nivel inclusive, internacional. Hemos traído artistas de, de otros lados. Aquí estuvo Boyezamín, estuvo Kigman, estuvo artistas de, de aquí, renombre. Aquí en el Cantón Azores. Aquí en el Cantón azul la sala sí. de exposiciones del municipio. Sí, sí, sí, en esa época. Sí. Hubo tanta acogida, hubo tantos niños, tantos jóvenes que tenían ese talento, talento que llegamos a formar primero estas especies de clubes de niños pintores y jóvenes pintores que nos nació la, la idea ya de, de formar una escuela de arte entonces ahí ya nace el, el principio de, de creación de la escuela de arte entonces ahí conversamos con la eh, señora directora en ese entonces acá de, de Cultura y, y entonces ahí eh, eh, se, se forma, se comienza a, a crear conjuntamente con mi compañero del mundo Comenzamos a crear ya los, los fundamentos, los lineamientos, los articulares, digamos, ya el texto para que eso entre a consejo y eso apruebe. Entonces eh, se, se crea esa posibilidad porque ya teníamos aquí el edificio, el edificio teníamos sí. aquí el edificio y en ese entonces ya funcionaba el centro de cultura en la modalidad que yo le había dicho antes de, de invitar a las escuelas a hacer un convenio bipartito con la Dirección de Educación, Entonces, en el año 2006, en octubre más o menos, se aprueba la ordenanza, porque y la escuelita de asistencia sí, es, es creada uh -huh. mediante ordenanza. En da un presupuesto no muy alto, pero eh, nosotros continuamos con ese proceso. Entonces, hasta ahorita, veas, son algunos invitación a todas las amigas y amigos que nos van a mirar, que van a mirar, a conocer al maestro. Este es un espacio que se ha creado para que se pueda conocer un poco más adentro la historia de, de Fernando Guerrero, cómo nace esta iniciativa, cómo llega. Y mire ya en el 2021, aquí como fundador de la Escuela Municipal de Artes Plásticas Cantera, que se ha convertido en un semillero del Cantón Azogues, de la provincia del Cañar y me imagino que ahora tiene, es más, tiene otras áreas, que también es música, que también está la cerámica, también está la danza, eh, eso es un gran logro, maestro, entonces, una invitación. Sí, o sea, justamente nosotros siempre estamos con la invitación de que la gente se integre a estos proyectos culturales, ¿no? decirles que que apoyen y que, si tienen la posibilidad de, de ser parte de estos proyectos, lo hagan. El mundo de las artes es, es un mundo maravilloso. Uno tiene que, que sentir, ser parte de, de esa sensibilidad que poca gente tiene. Entonces es un privilegio estar dentro de este grupo de, de artistas que, que hacemos arte. Entonces es una invitación especialmente a los jóvenes, ¿no? a los jóvenes, a los niños, para que se vinculen en estos procesos, para que ellos también a futuro sean los, los generadores de nuevas propuestas de, de hacer Axte, ¿no? pero para ellos necesitan espacios, aquí el, el, el municipio, la Casa de Cultura, les, les, les abre este, este tipo de espacios para que ellos puedan eh, vincularse, puedan ser parte de estos procesos culturales. Nosotros, eh, para promocionar, por ejemplo, la escuelita de Axte, Hemos tenido que salir de aquí, ir a las parroquias, conversar con las ciudades parroquiales, decirles que esta posibilidad, ¿no? a través de la Dirección de Educación también, pues ir a las escuelitas rurales y darles la posibilidad de abrir este espacio, decirles a ellos, aquí tenemos este espacio en donde los niños y los jóvenes puedan desarrollar sus aptitudes a través de las artes plásticas, ¿sí? a través del dibujo, la pintura. Entonces, Aquí la ventaja es de que el municipio les ofrece todo el material, entonces uh -huh. aquí los, los niños y los jóvenes no gastan un solo centavo. Entonces esa es una conquista que nosotros pusimos, pusimos el presupuesto justamente porque a veces eh, comprar materiales de arte es muy difícil aquí en nuestro medio, no, no, no hay Entonces esa vinculación, digamos, con las parroquias ha sido buena porque la gran mayoría de, de estudiantes han venido de, de algunas parroquias de acá y no ha habido la posibilidad de, de que vayan o se capaciten las parroquias mismo. por ejemplo, las parroquias están a una hora 40 minutos, o más lejanas difícil acceso ¿cómo hacemos que usted como gestor cultural, como miembro fundador de la institución, reitero ¿cómo sería la forma de hacer que esos conocimientos de este arte mejor llegue a, a ciertas parroquias allá mismo? Sí, bueno, nosotros presentamos una, una plan piloto de, de hacer la escuelita de artes viajera uh -huh. entonces sí, nosotros hay eh, claro. uh -huh. como una caravana cultural más o menos, uh -huh. ya. entonces nosotros preparar allá el terreno, por ejemplo, de hablar con la comunidad parroquial, los alumnos que van a, van a estar e irnos nosotros allá, con la posibilidad, o sea, la escuelita que lleve materiales, que lleve eh, todo lo que es logística, digamos incluido nosotros los, los, los instructores, uh -huh. para dar allá la, la clase de dibujo y pintura a los niños de las escuelitas. Pero resulta un poco más difícil porque... Entonces también se necesita un poco medio de presupuesto, obviamente, transporte, transporte sí, sí. ese tipo de cosas, no sí, sí. Pero sí hemos, sí hemos intentado hacer, sí hemos intentado hacer y... y ojalá a futuro se, se, se pueda presentar este proyecto y, y se haga realidad. Maestro, ¿se podría decir que el arte la cultura es herramienta fundamental eh, para la educación de nuestra sociedad. Claro, yo creo que sí, yo creo que sí, porque la cultura es, es una, una parte vivencial, entonces uno tiene que sentir y también transmitir ese, ese tipo de, de experiencia y se convierte en, una, en un ente educador para que las futuras generaciones también en los niños los jóvenes, conozcan de lo que se está haciendo acá, ¿Qué es la, la cultura en general? Digamos, porque hablar de cultura también es un campo muy, muy extenso. ¿no? Así es. Entonces, esa, esa vinculación tiene que ser mutua entre los artistas, la, la juventud, las instituciones, para que den la importancia a este tipo de, de, de, de recomendaciones que uno se hace a través de, de, la manifesta de las diferentes manifestaciones artísticas. Nosotros hemos sido eh, Voluntarios de aquí de la Fundación de, de Rescate de Algunos Animalitos mm -hmm. En el caso tengo 80 perritos wow. 80 perritos <risa> <risa> Los que hemos rescatado <risa> así de, la, de las calles mm -hmm. Así Animalitos era en, en, en estado pero terrible Terrible, mm -hmm. atropellamientos, abandonos, envenenamientos oh, Hemos tratado de sacar esos los, perritos, los hemos curado y ya nos hemos encariñado y, nos, y han quedado en la casa. Entonces, ¿Sabes? Cachorritos, por ejemplo, que por ahí botan. Cogemos a la madrecita, le damos a la perrita, les llevamos a la casa, creamos a los hijitos, les ponemos en adopción a los, a los, a los pequeños y a la, a la, a la madre les esterilizamos. ¿Sabes? Con dinero de uno mismo, ¿ves? de donde no hay, hay que sacas, para comes los perros. Hemos estado junto a Fernando Guerrero, maestro artista plástico, hoy aquí en Azogues, en la Escuela Municipal de Artes Plásticas Cantera. Nos despedimos, maestro. Muchas gracias a ustedes una vez más del agradecimiento por estar acá y la felicitación para que estos espacios nunca mueran, que siempre florezcan, y traten a sí mismo a través de estos espacios dar a conocer lo que estamos haciendo los artistas plásticos no solamente en esta área sino también en la música en todos los géneros que se presenten muchísimas gracias a ustedes